Muy buenas chicos, ¿cómo están? En este video les enseñaré cómo podemos conectar un control de la Xbox 360 a nuestro PC para jugar todos los títulos. Así es chicos, puede sonar muy muy fácil, pero si no se tiene las herramientas y lo necesario para hacerlo, créanme que no se va a poder hacer nunca. Aquí como podrán ver tengo un control de la Xbox 360 normal, este es original, este no es réplica, le tengo pilas recargables Porque ya saben que tener pilas normales no es rentable para nada ya que se gastarían en 2-3 días ¿Qué vamos a hacer? Así normalmente prendemos el control de la Xbox 360, permítanme enfoco la cámara Este es un control de Xbox 360 común y corriente chicos como podrán notar, no tiene nada especial bueno como les estaba comentando, si nosotros encendemos nuestro control, este pues lógicamente no va a hacer nada. Nosotros si oprimimos el botón para identificar un dispositivo, pues lógicamente si no es un Xbox 360, ya sea FAD, Slim, Ultra Slim, pues lógicamente no va a pasar nada. Aquí pues tenemos nuestro PC, que es el que ya muchos conocen. Por cierto, tengo que comprarle el gabinete gamer, ya lo sé. Lógicamente, ni teniendo Bluetooth, este nos va a servir con nuestro control de la Xbox 360. Bueno chicos, ¿qué debemos de hacer? En esta ocasión, para que podamos utilizar el control de la Xbox con el computador, lo que debemos de hacer es tener un receptor de control de Xbox 360, lógicamente. Este está diseñado exclusivamente para PC, así que lo que debemos de hacer es descargar los drivers en el computador y conectarlos si tienen windows 8 y windows 10 simplemente es conectarlo y este lo identificará automáticamente los drivers así que no deben descargar nada si tienen en su pc windows 7 o por algún motivo windows 8 windows 10 no le reconoce los drivers automáticamente entonces en este momento les mostraré cómo debemos descargar el programa bueno chicos, una vez ya estando en nuestro PC, ¿qué debemos de hacer? Podemos escribir algo fácil, fácilmente, que es lo siguiente. Escribimos drivers de receptor inalámbrico de 60 Windows 10 bueno como les digo el Windows no importa si es Windows 8 10 lo más seguro le va a reconocer el driver automáticamente uno no me lo conecten si no descargamos lo siguiente nos vamos a la página oficial de Microsoft o a esto página oficial de Microsoft vamos a ella y listo chicos, entonces ¿qué nos dice acá? Nos dice controlador y software. Entonces van a seleccionar el Windows que ustedes tengan. Como les digo, el controlador viene hasta Windows 7 porque como les digo, en Windows 8 y 10 este lo va a detectar automáticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar. Una vez ya lo tengamos, nos vamos a donde haya quedado guardado. En este caso, pues lo guarda en descargas. Lo vamos a ejecutar. Este se empezará a extraer pero como les digo chicos en este momento ya tengo los drivers así que no lo necesito para nada ya que como podrán notar tengo Windows 10 entonces para este Windows no es necesario. Por si algo en la descripción de este video les estaré dejando este link para que vayan y lo descarguen sin ningún problema. Volviendo a la cámara chicos, en este momento pues vamos a proceder a conectar nuestro receptor de Xbox 360 para PC y les enseñaré cómo es para configurarlo, la verdad que es muy fácil una vez ya se tiene el driver. Simplemente chicos, lo vamos a hacer lo siguiente, es importante buscarle un lugar, en este caso yo lo acomodo así, detrás de este monitor, que por cierto también voy a hacer un video mostrándoles cómo configurar dos monitores para el computador acomodamos donde más gusto, donde no quede estorbando y lo conectaremos a un puerto USB, en este caso lo conectaré directamente a la tarjeta madre esto es solo si quieren, ¿listo chicos? pueden conectarlo en cualquier puerto, o sea, delantero, o sea, con USB, ¿listo? en este caso pues yo tengo este hub, que es 3.0, pero como les digo, si quieren conectarlo a cualquier USB de su PC, no hay ningún problema, ¿ok? ok Listo chicos, entonces como habrán notado, el computador no detectó el dispositivo ¿No Lo voy a desconectar Y si lo vuelvo a conectar, ahí podrán escuchar el sonido ¿Qué quiere decir? Que nuestro receptor está funcionando Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, para hacer la demostración, creo que lo mejor es tenerlo cerca Vamos a dejarlo por aquí bueno, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el control de la Xbox Vamos a ponerlo cerquita y como podrán notar, pues yo ya lo tenía identificado previamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a, voy a apagar el control, voy a desconectar el receptor. Vamos a suponer que no están configurados los dos, cierto Entonces voy a prender el, el control. Voy a oprimir el de identificar para que empiece a buscar. Entonces, como les digo, ahí está buscando el control. Voy a conectar el receptor. Entonces, ¿qué hacemos? O tenemos oprimido un momentico este intento es como poder anotar el parpadeo y ya sale como si hubiera el control número uno, lo que quiere decir que ya están sincronizados los dos y ya podremos utilizarlo en nuestro computador estoy seguro que van a hacer esta pregunta en los comentarios si se puede conectar uno o más controles con este Sí, chicos sí se puede hace unos tiempito Jugué Kudgea de dos jugadores con casi el DC y este funcionó sin ningún problema Así que como podrán notar chicos ya queda sincronizado nuestro control de la Xbox Que por cierto se va a descargar, es la única que se va a descargar Ya está sincronizado con nuestro receptor por lo cual ya podemos jugar en nuestro computador con el control de la Xbox 360 Así que nada chicos, nos vamos a ir a un juego y les voy a mostrar cómo funcionan los dos Listo, chicos. Veamos a ver el receptor por aquí y, como puedan notar, pues seguimos con el control de los 260 que está que se descarga. Voy a mostrarles tanto la pantalla grabada directamente del capturador del OBS, tanto la imagen que tenemos en la cámara. Entonces, vamos a ir al Forma y para mostrarles que efectivamente este ya ha quedado configurado. Bueno, chicos, como puedan notar, ya estamos en el Forma. Entonces, vean. Como Qué podrán ver, ya aparece para jugar, no hay que hacer absolutamente nada. Juegos así modernos como tipo Fortnite, lo que es PlayStation, Halo, ¿Qué? etcétera, etcétera. O juegos de Microsoft automáticamente nos identifican, nos configuran ya predeterminado nuestro control de Xbox 360. Entonces como podrán notar chicos, simplemente es seleccionar todo desde el control. Y podremos jugar sin ningún problema, listo, para iniciar partida simplemente es Y Como les digo, mira, chicos, simplemente es ir moviendo el control Imaginen que es un Xbox One o una Playstation 4 en las configuración, es igualita, a menos de que me haya las configuraciones del Fortnite Y las modifique y listo chicos, como pueden notar ya tengo 100% configurado el control en el computador para poder jugar Fortnite y todo tipo de título en los juegos y así de fácil chicos es poder jugar con nuestro control de la Xbox 360 en nuestro PC, simplemente pues serían que hicieran el gasto de comprarse un receptor de esos que por cierto están muy económicos en Aliexpress así que nada chicos, esto es muy muy fácil, como les digo simplemente es tener lo necesario que es el control de las dos piezas en el receptor saberlo configurar que es muy muy fácil es informática muy básica hay unos juegos que de por sí pues no, no deja configurarlos o sea al momento de conectar el control del esbo no va a identificar automáticamente pero con programitas como Xpadder se puede configurar sin ningún problema Así que nada chicos, esto ha sido el video de hoy, espero haberme hecho entender, espero que cualquier duda o inquietud me la dejen en los comentarios aquí abajo en el video, estaré resolviendo dudas si quiere que les enseñe a configurar el Spader, que por cierto les voy a dejar también el link de descarga. Cualquier inquietud o novedad me la pueden estar diciendo yo con mucho gusto el momento que pueda. Les despejaré todo tipo de duda. Y nada, me quedaré aquí en el Fortnite y vamos a ver cómo nos vaya. Que como no estoy enseñado a jugar con control, creo que no me va a ir muy, muy bien, chicos. Vamos a ver si no hacemos una muerte. Creo que mejor me va a robar el helicóptero y... ¡Ay, me boté de mate! Bueno chicos, bueno, están por acá y no siento más, no olviden de suscribirse al canal, darle like al video y apoyarme ya que me sirve mucho para llegar a las 4000 horas de reproducción. No siendo más, muchas gracias y hasta.